Que yo venía del trabajo en el motor y él me enratilló con una pistola y me sobe la pistola, me quiso tirar. Entonces yo jalé con una puerta, con una puerta pluma que tenía y le tiré. Anteriormente ustedes habían tenido problemas? No. ¿Entonces qué entiende que fue lo que pasó? amenazó él? Eh, no, pues yo venía y como vivía así un atraco. ¿No ha tenido problemas nunca con él? No. ¿Cuál es el nombre tuyo? Delvio Antonio González.